Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y expresarse con libertad es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Por tal, yo, que estoy aquí, creo en vos. ¿Qué tanto vos crees en vos mismo, vos misma, vos misma? Bueno, hablamos de un montón de cuestiones al respecto de los objetivos, de los sueños, de las metas, visualización, en fin, no voy a, a detenerme, tenés los otros videos, anda, clic, anda a verlos y desde ya suscríbete a mi canal y dale click a la campanita si te llegan todos, tenés mis redes, mi página después te digo, pero bueno, hablamos de muchas cosas, lo último que tocamos fue el tema de tolerar el fracaso. Y, y entender que el fracaso es una oportunidad. Así que dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer, que te sugiero, es abrazarte del apoyo social. Sí, del apoyo de los entornos. Porque te voy a decir algo que parece como así de película de futurista, pero es una realidad. rodearte de personas que tengan tu misma impronta, o sea, que crean que pueden lograr lo que van a hacer, que sean positivas, que quizás a veces no entiendan bien cuál es tu objetivo, desde dónde lo haces, porque no están en tus zapatos, no son tu esencia, son eh, ellos mismos, eh, y así tiene que ser. Pero, te van a brindar eh, ese apoyo que necesitas, directo o indirecto, para sostenerte en los momentos que no todo está yendo súper bien. Y también cuando estás yendo bien, potencia tu motivación y tus ganas de seguir y te haces más enérgico, enérgica, enérgica, al respecto. Entonces, fundamental... Tener esos huequitos de tiempo con las personas que te hacen bien. Cuando me refiero al apoyo social me refiero a eso, simplemente. Personas que te hagan bien, que, que sepas de corazón y tu intuición siempre te lo dice, porque es de todo en este mundo. Y yo la verdad es que es... Creo que el tema de, de los riesgos con los sueños a veces, bueno, implican... De cierta manera una soledad, porque no todo el mundo lo entiende, porque quizás otros están en, en otras sintonías o en otros trayectos de vida y, y vos quizás te tardaste demasiado. Yo creo que todo es perfecto, por alguna razón te toma más tiempo y quizás eh, tu objetivo primero no termina siendo ese el objetivo, termina siendo otro. Que tiene que ver con una función que va más allá de tu propio sueño, ¿no? que tiene que ver con la interacción eh, y con tu aporte a, a los demás. Por eso sentí la necesidad de, de grabar estos videos, porque estoy dedicada a estudiar y a investigar y un montón de cosas que me gustan, más allá de escribir canciones, quizás un poco más la parte que no te que tiene que ver con lo artístico en sí, que sigo escribiendo y demás. Pero en este momento me pareció clave el poder acercar una palabra, algo que, que impacte eh, en vos y que decida decir, caramba, sí, puedo hacerlo. ¿Por qué no? Creo que esa es una de mis funciones. Eh, lo siento que es así, por eso me dediqué a grabar esos videos porque en mis canciones hablo de amor y, y todas esas cuestiones y lo tenemos a, a Cupido con sus mensajes que me fascina y es mi tema favorito el amor pero yo no me puedo olvidar de que el amor comienza por uno mismo por una misma, por un misma ahí está la gran semilla si esa semilla la cuidamos, la regamos, la hacemos crecer, entonces sí podemos compartir con otros, con otros incrementarlo, multiplicarlo y así aportar una gota de agua en el mar, eh, un anito de arena, como quieras llamarle, ¿no? Eh, a la causa. Yo creo que, que desde ese lugar... Es increíble lo que podemos hacer. Así que... Fundamental... Rodearte de, de las personas correctas. De los entornos correctos. Los entornos eh, van cambiando a medida que vas avanzando. Porque de repente vas a estar rodeado de, de personas. Y si vos seguís avanzando, muchos no van, no, no van a avanzar con vos. Porque tienen otros quizás cambiando, tienen otros objetivos o decían por otros objetivos o mismo vos tenés que eh, acercarte a otros distintos, otras distintas. Eh, lo que quiero decir es que no te mortifiques con eso, siempre la vida nos va cambiando de escenario y, y, y de personajes. Algunos se mantienen siempre y afortunadamente, otros no. Otros quedan... Eh, en sus propios escenarios, y está súper bien, eso no, no es malo ni es bueno, es lo que tiene que ser. Eh... Eso es así, no... Vencer los apegos es otra de las tareas más difíciles que, que tenemos en el camino de los sueños, ¿no? Porque uno, hay entornos muy queridos, hay lugares muy queridos, y sin embargo un buen día tiene que cambiar Porque tiene que avanzar profesionalmente Laboralmente O familiarmente A nivel de amigos eh, En fin eh, Los cambios son buenos Los cambios no son uh, No, son buenos Eso quiere decir que estamos avanzando Que estamos cambiando las situaciones Y que nos estamos moviendo Pensá que si no hay cambios, si no, no te sucedieron estas cosas, estás quieto, estático, estática, en un solo lugar durante mucho tiempo y eso no es bueno, porque la vida es constante movimiento. Así que, fundamental, cuidar los entornos. Como te decía, buscarte esos huequitos eh, para compartir con los amigos, con la familia, eh, con los entornos laborales. Eh, o los estudiantiles y, y disfrutar de cada momento y seguramente esas personas te van a, a, a transmitir cosas que te van a llegar y te van a aportar y vos a ellos a ellos estoy segura de que es así de que va a ser así así que disfrutar de eso y siempre ser constructivo a veces eh, en, el, en el camino eh, se ponen de manifiesto personas que son como maestros eh, por las situaciones duras que nos hacen vivir eh, o, o no tan bonitas, ¿no? Son aprendizajes, te están poniendo a prueba a ver qué tanto te respetas, te amas a vos misma y, y qué tanto vas a desistir, qué tanto vas a negociar eh, tu persona en general eh, ante determinadas situaciones. Son maestros, siempre dejar mejor, agradecer y continuar. Eso sucede en el camino de empezar a ser uno mismo, una misma, un enemigo, misme. Bueno, eh, así que siempre trata de, de dejar un rayo de luz y, y saber que, que las cosas tenían que ser así o tienen que ser así de determinada forma eh, porque estamos en... La escuela más grande del universo Que es el planeta Tierra Y es la escuela de la vida Así que No temas cambiar De, de entornos de, Digamos De lecciones, Porque estás creciendo Estás avanzando Y Siempre Algo que digas, algo que hagas Va a quedar en alguna persona, y por ahí en ese momento no, no fluyó o no dijiste, caramba, que vos puedes quizás aportar algo y, y también vas a ir potenciando el resto para que, que cumpla sus sueños, ¿no? Al menos eso es lo que yo siento y lo que siempre he amado hacer, de alguna forma indirecta, directa, como sea. Y, y quizás esas personas, esa semillita que plantaste no germina en el momento, se tarde mucho tiempo, hasta años. Y te desconectes de esa gente y un buen día vengan y te digan, hey caray! ¿Sabés que me animé a hacer esto por lo que me dijiste aquella vez? Y lo hicieron. O, o decidieron y cambiaron eh, su profesión, su pareja, lo que sea. Entonces, eso para mí es fundamental me fascinan esas historias y así como alguien lo hizo para conmigo eh, siento eh, digamos gratitud por poder hacerlo y, y también algún día quizás eh, inspirar a, a sembrar más de esas semillitas que son tan importantes así que bueno el entorno el equipo, tu tribu como le quieras llamar The Great Team, le digo yo, eh, fundamental, fundamental para compartir, para aprender, para pasar las crisis, para que te enseñen, para que enseñes, para todo en la vida, eh, ahí está tu gente, cuídala, que te cuiden también, porque si no, también a veces uno cuida a la gente y a uno no cuida, no, es un ida y vuelta, un intercambio y de eso se trata. Dicho esto, acordate que puedes ir a mi página claviacastro.musica.ar. Vas este, a la campanita aquí, te suscribís, me ayudas y te siguen llegando estos videos. Eh, te espero en mi página para que me cuentes eh, en qué andas, si querés, eh, cuál es tu sueño, qué te gustaría alcanzar, no sé, una palabra, algo te voy a decir y me encantaría poder llenarte de... De, de algo positivo para que hoy mismo te decidas, no esperes a mañana, ¿sí? tenemos <risa> redes sociales que están por aquí, bueno, no sé, <risa> y también en mi web, así que te espero por allí, seguimos en esta serie de videos acerca de creer en uno mismo. Te mando un beso enorme, nos vemos y... Sí.